Gloria a ti, Señor Jesús La resurrección de Lázaro es el último, el séptimo de los grandes signos en el Evangelio de Juan y el más importante, aparte naturalmente de su propia resurrección Jesús está al final de su actividad pública Jesús había hecho varios signos para expresarnos que Él es el Esposo, la vida, el pan de vida el camino, la verdad Hoy con la resurrección de Lázaro nos anuncia que él es la resurrección y la vida. La muerte física es el enemigo que le queda a Jesús por vencer. Lo logrará muriendo y resucitando. Lázaro enferma gravemente y sus hermanas lo hacen saber a Jesús que tiene un gran afecto a esta familia. Jesús comenta que la enfermedad de su amigo Lázaro no acabará en la muerte por ser uno de sus seguidores. Esta enfermedad estaba destinada a dar gloria a Dios y a su Hijo. Jesús no parte para Betania hasta el tercer día. Su retraso es deliberado. Deja que el hecho de la muerte se consume. Ante el deseo de Jesús de volver a Judea, los discípulos le recuerdan la intención de los judíos de apedrearlo y tratan de disuadirlo. Jesús termina venciendo a la muerte. Muchos judíos creyeron en él. Con Jesús ha amanecido la esperanza de la vida. Les ha mostrado que la vida que Él comunica vence a la misma muerte, que la muerte no tiene la última palabra. La muerte seguirá siendo un hecho biológico. Solo cuando se tenga la certeza de poseerse la vida plenamente más allá de la muerte, hace capaz al hombre de una entrega generosa. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Somos testigos de, de vida que nos da el Señor. Luchamos por hacer realidad la resurrección en esta vida. Que el Señor los bendiga.